Bueno chicos, ya estamos aquí otra noche más, en, en otra ronda con este formato Funny Cup, súper divertido a dos mangas y en esta ocasión tenemos Silverstone, el circuito de Silverstone Historic, la variante Historic y bueno, empezamos con los sports Super Cup del 93. For my car Where is my ghetto Last night without that I will be gone Hey We'll be chill The cymbal With a down On my back Esta ocasión tenemos de invitado en cabina a Esteban Maurel, un gran amigo ya de la casa. Y nada, antes de nada saludarlo. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Frank, ¿cómo estamos? Eh, bueno, aquí a disfrutar otra vez de las carreras, ¿no? En Silverstone. Este mítico circuito que la verdad es que ha albergado a grandes, grandes carreras, grandes campeonatos de muchas categorías. Y, uh -huh. y bueno, eh, de momento tenemos... 18 pilotos en, en el server eh, había 19, yo creo que se ha caído alguien. a Falta de 5 minutos para la siguiente sesión, que es la clasificación, clasificación de, de 7 minutos, eh, perdón, de 15 minutos. Luego tendremos dos carreras. Eh, el campeonato de la Funny Cup que se caracteriza por circuitos y coches. Los combos son bastante divertidos. Y. Y bueno, a dos mangas dos carreritas, una de 20 y otra de 30 Y recordar que el desgaste de neumáticos eh, en esta ocasión, esta categoría tiene muy poco del desgaste y lo hemos hemos querido oportuno eh, multiplicarlo por dos, usar ese multiplicador que trae el simulador Race Room y, y aumentarle el, el, el desgaste de, de gomas. si sí, es sí. y bueno, un circuito histórico en cuanto se refiere un circuito que se inauguró en septiembre de 1947 actualmente con 72 años de edad un circuito donde hemos visto grandes carreras de fórmula 1 de gran, grandes pruebas de renombre internacional y realmente es un circuito de los más longevos que existen hoy en día bueno, pues saludar antes de nada a la gente que nos están viendo por la plataforma YouTube y la, plata, la plataforma Twitch. Recordad que estamos retransmitiendo en, en ambas y podéis decidir la que más os convenga. Eh, por aquí escribe Pachi, dice: Vamos a otra carrera más, recluta para todos si y okay. Ignacio Negro, que está ahora mismo en pista. Esperemos que tenga buena buena carrera, buena tercera ronda con, esta, con este Porsche 911. Dice, vamos al lío. Si hoy no la cago en las primeras vueltas igual hago más que luchar porque no me doble. Bueno, pues esperamos. Viene con fuerza, viene entrenado y esperamos que que lo que le vaya bastante bien. Eh, un saludo para Bauer. Eh, Leandro Cairol también nos saluda por el chat de Twitch. Eh, Pachi nos dice: Edu, ese eh, hombre vive ahí o que. Si, la verdad es que completa muchos campeonatos de RRS prácticamente de la casa y estamos súper agradecidos contar con, con un piloto así porque sube, sube muchísimo el nivel mucho el nivel en pista eh, y yo creo que también es un atrayente para los demás pilotos para para tener esa referencia ahí en carrera y, y poder medirte a un piloto como es Simón aunque estoy viendo que la el Poleman la pole position, se la está llevando ahora mismo Héctor García, el cual es otro brut, otro piloto bestial. Eh, recordaros que aparte de Simón Mobil, que, que si es muy conocido por aquí, por la casa, eh, tenemos a Héctor García, que también es un pilotazo, es fanático de estos sports y no se pierde ningún campeonato con, de esta marca. También tenemos en el Corona Champ, tenemos al piloto VIP miquel Azcona, eh, ahí también tenemos a Luke Moustot, pilotos tan rápidos como Orlando Teleiro, eh, Diego Lisaso, bueno, la verdad es que pilotos increíblemente rápidos y, y bueno, realmente en todos los campeonatos yo creo que hay niveles de todo tipo. Vale, siempre encuentras a un piloto con el que poder medirte sea independientemente de la posición independientemente del nivel que tengas y al final eso es lo divertido uh, también, también destacar la limpieza de la mayoría de nuestros pilotos aquí en, en los campeonatos que realmente se respetan mucho uh, ha habido alguna excepción alguna vez pero lo más habitual es uh, tener pilotos muy limpios y luego pues si no si no hay maniobras si hay maniobras que sean dudosas pues tenemos el sistema de reclamaciones efectivamente eh, recordamos a todos los pilotos que vean algo ilegal o hayan sufrido algún incidente que lo reclamen en el discord en el canal de incidents y respetando el formulario eh, sentado un vídeo y nada, y se repasa desde la organización y se pone orden aplicando las normas. Bueno, eh, me gustaría saludar a Carlos Gallardo, que está por el, el canal de, de Twitch, en el chat. Eh, David Aguarón eh, dice que no ha podido estar, eh, que le que resulta una pena. Eh, Bauer, Pachi Altonaga y bueno por lo que veo bastante animado tanto el chat de Twitch como el de YouTube eh, intentaremos leeros ya que que mientras podamos y, y seamos unos cuantos pues bueno intentaremos leeros luego ya también sí, mandarle eh, mandarle un saludo a mi a mi amigo Kevin que está por el chat de YouTube Kevin Jiménez y y y, y, y, y que, que ya os digo que mientras estáis por aquí unos cuantos pues Intentaremos leerlo, a no ser el caso ya que se vuelvan un poco demasiado animados los chats y, y no podamos seguir el ritmo. Bueno, bueno, y ya sabemos cómo es el ritmo de estas carreras, que hemos tenido las cuatro carreras de esta capa han sido realmente ajustadas y había luchas por todos lados en cada vuelta. Sí, la verdad es que han sido dos rondas, dos rondas completadas y esta es la tercera ronda. Sí, eh, dos, dos rondas de, de dos carreras cada una. Ah, vale, sí, es verdad. Las cuatro carreras que hemos tenido, <risa> la verdad es que han sido súper divertidas. Recordar que son 20 minutos la primera y 30 minutos la segunda. O sea, la segunda, la primera sí queda un poquito más al sprint y la segunda carrera de 30 minutos, un poco más de no ir tan a saco y conservar esa comas que está a el el de caste al doble de lo normal. Y se nota bastante el, el comportamiento de, de este Porsche en las la puertas finales. Tenemos ya Simón saliendo de Bosses, de Héctor García también. Yo creo que la pole se la va a disputar estos pilotos, aunque vimos que en la última ronda, en la ronda 2, que en Enol Luis marcó un tiempo de vuelta bastante bueno bastante bueno luego bueno como siempre decimos no hay pilotos que son rápidos a una vuelta hay otros pilotos que son un poco más constantes y, y en Osluis lo que es a una vuelta es un piloto a tener en cuenta tenemos a ver si mejora sí. esa regularidad de cara a las dos carreras así es bueno será, se tendrá que ver no un poco la la constancia, el entreno que le ponga, al final, si entrena, yo creo que puede estar ahí delante también en los visos. Bueno, actualmente tenemos a 18 pilotos en pista eh, dentro del server. Yo creo que va a ser más cómodo que, que en otras ocasiones esta Fanny Cup. Están divirtiéndose mucho con estos Porsche 911 del 93. Eh, un coche que te recuerda a esa conducción antigua, esa conducción de, que tienen también los DTM del 92, esa conducción de coche viejo, ¿no? El, como lo es. El, el NSU. Pero más vitaminados. Bastante más potencia poco muchas más, pero sí, un poco sí son. Te pueden. Bueno, eh, <risa> un poquito más, un poquito más, sí, ¿eh? Sí, te pueden dar algún susto en la parte trasera con el eje trasero si no traccionan bien. Y, y bueno, ahí tenemos <risa> a Héctor García que está adelantando ahora mismo a un piloto un poco más lento que él para tener hueco por delante. Muy importante, recomendar a todos los pilotos que en las clasificaciones donde sea con otros coches en pista siempre es importante mantener distancia con un coche de delante para para tener una vuelta limpia y no verse comprometido con tráfico así es hay que preocupar, procur, procurar no molestarse entre entre los pilotos porque en cuanto entras en peleas eh, fastidias tiempos efectivamente también eh, yo creo que un poco de estrategia estrategia incluso la hay la clasificación como estamos viendo ahora héctor garcía parece que ha tenido ese coche que se le ha metido ahí justo delante y, y bueno esperamos que no le perjudique en marcar su mejor tiempo vamos a marcelo giordano el piloto de locos por el simu eh, que viene el piloto uruguayo ya viene marcando ese primer sector yo creo que es el, pil el primer piloto que pasa por marcando tiempo en ese primer sector y, y de momento va a marcar un tiempo para para tener esa referencia así es y vamos a ver el segundo sector cómo lleva de momento saliendo a esa recta del circuito principal este esta es la recta que se utiliza ahora actualmente en gran premio efectivamente cambia la recta y se parece un poco se parece un poco uh -huh. de la la primera curva de cada variante, pero de hecho en la, en la variante GP te da confusión. Te crea a mí muchas veces tengo el, sí, los, la sí, sí. Que, que te crees que es la misma curva. Si sí, en este circuito tienes que estar muy pendiente de las curvas que preceden para no confundirte de la, de la zona en la que están, ¿no? porque la cámara incluso es la misma prácticamente y se ve, se ve casi igual la, la primera curva. Bueno, pues cuidado con Nor Luis, que viene bastante fuerte, lo hemos comentado antes, un piloto rápido a, a una sola vuelta y seguramente marcará un tiempo también a, a tener en cuenta. Tony ver Estoy viendo que están, está en pista, Alejandro Díaz Reina estará retransmitiendo en Twitch, eh, Diurca también del equipo Fanraiser Steam, Nación Negro también está en pista, Bernard Civit. Daniel Martínez, Modest Gaines, el Andorrano Modes Gaines, compañero de la organización, el Uruguayo Marcelo Giordano Tenemos a Gueto Getronas del equipo Funrace Team, compañero de Roberto Gil también, Miguel Bedoya el piloto belga eh, Antonio Berino, David Nomo, Luis pisioto y Carol Campo, 19 pilotos en pista actualmente. No, unos, unos cuantos son, unos cuantos. Bueno, pues ya tenemos los primeros tiempos de referencia. Simón y la ha marcado 2-16-4. En luis bastante distante eh, distanciado a... a 2-18-2. Sí, casi dos segundos. Héctor sí. García yo creo que se ha visto perjudicado por el tráfico que, que ha tenido en pista. Tony Santa Clara también se sitúa ahí a dos segundos. Bueno, primeros tiempos, bastante tráfico en pista por lo que veo. Y ya os digo sí. que lo, lo más inteligente es mantener distancia con el coche de delante. Y, y para, bueno, básicamente para tener un, un tiempo un tiempo de vuelta bastante óptimo y limpio. Incluso se puede hacer como hacen en la Fórmula 1, que se frenan en el sector anterior a la, a, a la recta de meta y entonces dejan un poco de espacio con los demás, ¿no? Sí, en la, la Fórmula 1 la verdad es que se exagera todo mucho más. Es la, es la conducción perfecta, la trazada perfecta, todo, todo es lo más perfecto, por lo menos es, eh, intenta acercarse a la, a la máxima perfección y se puede aprender mucho de eso. Eh, nos comenta y y José que viene mejorando también tiempo de vuelta. De momento los dos primeros sectores en morado, veremos a ver si mejora su propia vuelta. Estamos viendo que tiene un piloto delante. A ver si se lo quita del medio o, o consigue que no le perjudique demasiado. Uy, no, nos comentan por el chat que aquí lo que conviene es una buena rueda. Sí, eso estaba leyendo. Eh, bueno, Carlos Gallardo nos comentaba por el chat de Twitch que felicitar a Ignacio Negro por esas intros eh, muy bien hechas. La verdad es que es un lujo contar con colaboradores como Ignacio que se curra unas cabeceras para dar a cada campeonato. Eh, nos ha preparado un, una salida, un, un vídeo salida de créditos, el previo, eh, bastante overlays y. Gran trabajo de, de todos los miembros de la comunidad que están apoyando y, y ayudando en lo que se les da mejor. Y la verdad es que se agradece mucho todo el trabajo que, que hacéis todos. Eh, tu colega Kevin nos comenta que la cual es coger un buen rebufo y que no te lo coja. <risa> eh, Leandro Cario, Cairo nos eh, bueno, saluda con luces. Giordano quiere dar espectáculo. Esperamos que sí, que Giordano está haciendo buenas carreras y y lo disfrute también pues sí, realmente este circuito tiene un, alguna recta bastante larga donde se podría aprovechar rebufo eh, lo que no sé es con este coche hasta qué medida tendrías ventaja con unos buenos rebufos pero sí que es verdad que la recta del hangar que es la recta más larga de este circuito después de magos beckett es una recta donde se podría aprovechar muy bien ese rebufo pues sí, yo creo que sí tiene. Resta suficiente como para coger rebufo y que se note la velocidad punta. La el rebufo es un poco como el. como el DRS y incluso como el push to pass, que básicamente eh, cuando más se nota, cuando más se nota la diferencia de velocidad es en la velocidad punta. Eh, los últimos metros. Bueno, en verdad. El DRS, bueno, el, el rebufo es el DRS de, de los pilotos de verdad. <risas> y, y ya te digo, la velocidad punta en esos últimos metros de recta, la recta principal, sobre todo, y te da unas décimas, ¿no? De, te permite, si sí, te ayuda, son estrategias pues, que, de, técnicas para que ayudar el, el adelantamiento, tanto el rebufo como o sea el DRS en este caso. Sea. Bueno, Héctor García ha mercado en morado ese segundo mejor tiempo. Pasar ahora por línea de meta, creo. ¿Esta? Sí. Sí, sí, sí. Ahí está, tiene mejor tiempo. Vuelta rápida para Héctor García no. que se coloca por delante de Simón. Omil. Oh, y no, Luis se ve relegado, relegado a la tercera posición. De momento el primer tiempo es 2-16-2. Por detrás Simón 1000 no está muy lejos a 2 16 4 y en Luis a 2 17 7. Bueno pues esto vemos la máxima igualdad entre Héctor García y Simón 1000 que por aquí en el chat ya se estaba aventurando a, a decir que Simón todo lo que corre lo gana eh, cuidado que Simón <risa> últimamente le estamos poniendo las cosas lo más difíciles posible para que, que no sea así para que no sea una clara <risa> Y manifiesta victoria de Simón. Eh, y bueno, tanto en la corona Champ, que tiene a un pilotazo como es Mikel Azcona, eh, le están poniendo lo, las cosas bastante difíciles. Y aquí en esta ocasión, Héctor García le está plantando cara con ese 2-16-2 a, a dos superando dos décimas el mejor tiempo de Simón mil que cuando lo vemos ahora también. Mejorando el primer sector, se está poniendo a las pilas, faltan cuatro minutos y aquí va a haber batalla por esta primera posición. Héctor García ha hecho un paso por boxes y ahora está saliendo de boxes también. Va a intentar mejorar aún más ese 16-2. Y, y ya os digo que vamos a ver una bonita batalla. Uh, ahí así le ha culeado un poco ese Porsche. Que digo que vamos a ver una bonita batalla en tiempos. Mucha distancia entre los demás pilotos. Eh, Héctor García y Simón móvil está un, un escalón por encima de todos los demás. Los, todos los demás está en los a un segundo y medio eh, y ya el resto a dos segundos. Sí, de hecho, en Luis es el único que ha marcado un tiempo en 2.17. Los dos pilotos de delante están en 2.16 y por detrás ya a partir del 2.18. La verdad es que. Estamos viendo un poco más de diferencias que en el resto de rondas ya que yo creo que es debido a que el circuito son más de dos minutos. Sí, es un circuito, dos, circuito sí, bastante largo. Wow, y así Simón y lo hemos visto que se le descontrolaba totalmente el coche y se ha ido a, a la hierba. Bueno, pues buscando esos yeah. límites, márgenes del circuito también cada piloto. De momento, bueno, tenemos aquí en cámara a Luis peixoto Actualmente Héctor García con, con ese 16-2 se mantiene en primer lugar. Simón O'Meill eh, ha marcado el segundo mejor tiempo con el 16-4. Enol Luis, que actualmente está en boxes preparándose para ese último intento, yo creo que ya no le va a dar tiempo. Eh, 2-17-7. Eh, cuarto lugar para Tony Santa Clara. Miguel Bedoya ya saldrá. En quinto lugar, Marcelo Giordano en sexto, Luis Paisiotto en séptima posición, Daniel Martínez octavo, Diurca sujar Bañares noveno, eh, Alejandro Tomeno décimo, Modes games un décimo, Antonio Merino que ha marcado ya un 2.29 29 eh, saldrá en P12, Roberto Gil integrante del equipo Fan Racers en P13. Bernard Civit, que es un piloto que se apuntó a, a la FAN y le, le gustan bastante los Porsche estos y, y bueno, está estrenándose con nosotros, esperamos que le vaya bastante bien. Lo tenemos ahí en un, una P14, Alejandro Díaz Reina P15, Ignacio Negro, muy buena posición de salida para Ignacio que saldrá el 16. No, como que lo tenemos ahora mismo en cámara en P17 mejorando esos dos primeros sectores actualmente tienes tiene un 2230 pero nos vamos a quedar con él porque yo creo que va a mejorar ese tiempo y va a conseguir escalar a alguna posición más ahí lo tenemos con ese Porsche blanco silueta maravillosa como siempre decimos en esta ronda bueno a, puerta, a la vuelta aborta a la vuelta se va para para dentro geto getronas estoy viendo que no ha marcado tiempo está en p18 eh, carol campo tampoco ha marcado tiempo p19 y se ha unido al servidor pedro magallanes el piloto brasileño eh, que saldrá en p20 si no consigue marcar una, una vuelta bueno, aquí destacar que el, la recta de meta que se usa tanto como el, la recta como los boxes son el, la recta histórica no el, esa esas curvas que están tipo china o singapur que están retorcidas entre entre sí después de esas curvas es donde sale esa recta histórica en la en el trazado de fórmula 1 ahora el trazado de fórmula 1 sale desde la recta anterior eh, que sería esa zona después de la chicane de bale y no me acuerdo del de club de, de, la, de la curva Club y, y eso ahora estamos usando el, el digamos los pits los eh, históricos ¿no? sí efectivamente el trazado antiguo y, y bueno cambia cambiado un poquito y la verdad es que a mí, si esto personalmente me parece un circuito impresionante, tiene curvas muy variadas, en muchas enlazadas, curvas dobles, curvas enlazadas, no sé, tiene curvas largas. Eh... A mí la quizás otra, lo no. que me falta en este circuito es un poco de desniveles y... Sí, eso sí, es verdad, que es muy plano, es bastante plano el circuito. Y hay alguna curva que, que yo en mi... En mi serie en mi deseo, deseo que no esté, ¿sabes? Bueno, pues a ver, eh, Nicho Juan Crespo nos comenta ánimo Ignacio, va por ellos. Eh, un saludo para el hispanolito, que es un habitual también al chat de YouTube, eh, nos saluda. Eh, Meneses eh, dice, a ver si consigo mejorar y puedo estar con vosotros, que envidia chicos pues ya te digo eh, nada que hay aquí hay de todos los niveles lo único que queremos y pedimos es máxima limpieza en pista para que el espectáculo sea lo más deportivo posible y, y que nada y mientras no perjudique a, a nadie os podéis apuntar ya que hay plazas en esta funny Cup, está siendo súper divertida estamos teniendo un feedback de, por parte de los pilotos buenísimo y una pena porque no corresponde la parrilla que estamos teniendo bueno son 20 pilotos de parrilla casi completa pero que, que hay plazas y, y bueno y, y debido a la diversión que como se lo están pasando los pilotos eh, debería de, de estar llenísimos sí bueno de hecho creo que la Fani Cup es un, digamos el, el día en que menos participación hay en en relación a los otros campeonatos, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, la Fanny Cup, pues me atrae mucho más que, que no algunos otros campeonatos de aquí. Nos bueno, comenta Hispano Leitor hoy alineamiento planetario que ha hecho que no corra ningún piloto de Plus Ultra Motorsport. Pues es verdad que el Francisco Fimia no podía. Ay, eh, eh, eh, oh, Dios mío, los nombres no me acuerdo. <risa> eh, había dos pilotos más de Plus Ultra que no. Rubén Artiaga y, y José Valencia. Perdonadme si me equivoco. No lo sé. José Valencia creo que también avisó que no podía hoy. Ánimo a Ignacio Negro. Magnífico trabajo con las intro de los vídeos. Eh, cuidado que un día no entre alguien. Que haga la, que las cosas cambien. <risa> bueno, yo, te, eh. yo te animo, Kevin. Eh, yo te animo a que entres. <risa> sí, ya os digo que la. La diversión eso está garantizado y ya otra cosa es que pueda haber algún imprevisto como puede haber en cualquier sitio. y bueno bueno para, para ponerte en antecedentes, eh, Kevin Jiménez eh, ha estado corriendo en iRacing, en la Fórmula 1 de, de iRacing, ha estado corriendo contra pilotos como Jordan Pepper, eh, son pilotos de, de bastante calibre ya, o de Van der Linde, los hermanos Van der Linde. Sí, pues lo animamos a que disfrute de los miércoles a las nueve y media, ya sabéis que tenéis el formato Fanny Cup, este campeonato tan divertido. Y bueno, saludar a Enrique Muñoz que nos escribe dando ánimos a race Team, que está Go Roberto y Go Diurka. Eh, creo que se le olvida también a gueto que también es de race Team, aunque creo que en este campeonato gueto eh, es integrante del Cacahuete Team Oreca. Eh, equipo.. Capitaneado por Tony Santa Clara. Bueno, atención que se ponen los semáforos en rojo. 20 minutos por delante en esta carrera número 1. Y vemos la salida. Un poco de humo saliendo de las ruedas de los coches en, en esta salida sin control de tracción. De momento, las primeras posiciones bastante limpias. Bueno, una salida bastante limpia, ¿no? Sí, yo creo que no ha habido ningún ni siquiera ningún off-track eh, me sorprende bastante ahí viene el primer trompo de en luis que se ve relegado en la en el orden de, de la carrera vemos a simono mil eh, intenta atacar a héctor garcía a rebufo en la recta del hangar momento se guarda sí, se guarda bien, ese bien. ese adelantamiento bueno estoy con la cámara fija el plano fijo de este circuito la verdad es que va con un poco de retraso creo está viendo más bien sí. la parte intermedia y la parte trasera sí. que creo que voy a pasar ya a las batallitas nos vamos a ir con el momento de García está liderando la, la carrera. Ha tenido una buena salida, ha mantenido esa pole posición que tenía. Eh. Aunque detrás trae a un Simón O'Meill, súper pegado y cantando cara en esa primera posición. De hecho, se está preparando Simón O'Meill. Lo vemos ahí con un cambio, una trazada preparándose más eh, la salida de curva. Nos vamos a ir con ellos dos porque creo que están en paralelo. Simón muy pegado a Héctor García. Aquí esta recta ahora viene una curva con una frenada bastante fuerte eh, Girando. Que no se descontrolen ahí los, los coches y. Uh, wow, se ha caído eh, Héctor García del servidor. No, vale, continúa ahí. Eh. Ha tenido gran, un pequeño sí. lag. Un pequeño. Un pequeño gran lagazo, sí. sí un, un blincazo que ha pegado. El coche de Héctor, pero afortunadamente para él sigue en carrera sin problemas o sin más problemas que ese. Bueno, por detrás trae una batalla ahí tremenda. Alejandro Tomeno defendiendo esa tercera posición con respecto a tony Santa Clara y Miguel Bedoya, que están muy pegados. En cuanto se desviste Alejandro va a ser superado por estos dos pilotos. Así y... es y por detrás se ve también todo un gran grupo de coches eh, persiguiendo. Y de simón que no le quita el ojo a héctor garcía que lo está haciendo realmente bien en estas primeras curvas primeras vueltas que, que los neumáticos no tienen la temperatura óptima y bueno es bastante difícil de controlar el Porsche. así es eh, en esta carrera efecto. quizás no, no lo notemos tanto pero al final de la segunda carrera vamos a notar ese desgaste de, de los neumáticos multiplicado por dos en esos 30 minutos, esos 10 minutos, últimos 10 minutos de carrera, lo van a notar y sufrir lo, los pilotos. Lo cual, yo creo que también es bastante divertido el, el, el que cambió, vaya cambiando el comportamiento del, del coche ¿no? conforme con, con, con, con vaya decantándose los neumáticos. Y, y bueno, que quien haya sido limpio en trazadas y, y haya tenido buen trato con esas gomas va a disponer de una seria ventaja en ese último minuto de la segunda marca Sí, yo pienso que también administrar de los neumáticos, dejarlos eh, desgastar tanto, quizás para para no, no ser muy agresivo, no, con el coche al final, pues eso te puede beneficiar al final de carrera y hacer que ganes bastantes posiciones al final. Bueno, vámonos a la parte trasera de. La visión trasera de Tony del coche de Tony Santa Clara, ese Porsche verde. Y tenemos a Miguel Bedoya cada vez más cerca o bueno, que no, no se ha distanciado de Tony no. Santa Clara y en el coche Alejandro de... Alejandro Díaz en paralelo con Gueto Getronas y Roberto Gil. Bueno, yo te digo, ahí tenemos a Alejandro, creo que le ha metido un poco el coche, al final no se ha ido largo, se ha ido largo Alejandro, sí. Se ha ido largo, sí. Y bueno, Alejandro no, era, era Roberto Gil. Sí. Era Roberto. Cada vez que lo enfocamos al pobre le pasa algo, yo no sé qué coño le pasa, pero. Y cuidado con los porque está intercambiando posiciones con... con Daniel Martínez. Está en pleno paralelo en esta curva que es bastante rápida. Hay espacio para ambos. La, la curva 1 del circuito antiguo, justo antes de Magots que Aquí podría haber una buena batalla. En tiempos muy semejantes, tanto Daniel Martínez como Model Games. Model Games le ha, le ha arrebatado esa novena posición. Recordar que luego la segunda carrera va a estar muy reñida el top ten en esta carrera, pues, porque luego en la segunda parrilla inversa de los 10 primeros. No sé, el décimo pasará a salir el primero en la segunda y nuevo intento de de daniel martínez para recuperar esa novena posición nos vamos a quedar con ellos ahí está el adelantamiento saliendo de esa curva hacia la curva bale en este caso es una curva de, de mayor radio para para el circuito histórico que no es el, el radio se tan estrecho ¿no? del, del circuito del trazado de gran premio sí. estamos en esa recta Principal del trazado Gran Premio. Cuando vemos ahí a Modest Games que se sigue acercando, sigue cogiendo ese rebufo, intentando poner nervioso a Daniel Martínez para intentar una contra trazada, un adelantamiento. de donde no se pueda encontrar. Sí, al final tienes con estos coches tienes que ir jugando eso, eh, hacer la, el, la trazada diferente mientras el de adelante está defendiendo el interior, tú a salirte al exterior para traccionar bien la salida y coger el máximo rebufo y poder arrebatarle esa posición en, en la frenada de la siguiente curva. Eh, de momento ahí está, eh, están rodando en tiempos muy semejantes, nos vamos a ir con Miguel Bedoya que está pegadísimo a Tony Santa Clara, están teniendo bastante, bastante batalla ahí por esa cuarta posición, sí que es verdad que Alejandro Tomeno ha marcado un poco de distancia, está ya más de un segundo. Cuidado con Miguel Bedoya, que es muy fuerte. Y bueno, intercambio de posiciones en la. Wow. José Monomil, que tiene ahí un peligro de, de blinqueos con Héctor García, eh, se ponía prácticamente en paradero con él y, y Héctor que le está fallando un pelín la conexión. Sí, estamos viendo que el resto de piloto se ven perfectamente bien, aunque Héctor hoy está teniendo algún problema con la conexión, como bien decía Esteban y esperemos que no le eche el servidor o no le perjudique demasiado a Simoni y ojo que me parece Modest adelantado a Daniel Martínez en, en un despiste que, que debe haber tenido Daniel porque parece que se había alejado un poco incluso sí yo creo que está intercambiando se posiciones Modest y Daniel Martínez ya que están rodando en tiempos muy semejantes y y bueno, lo que pasa cuando tienes el mismo ritmo, que eh, tú quizá vayas mejor en el primer, segundo sector, pero luego el otro piloto va mejor que tú en el tercero, te adelanta, eh, lo vuelves a pasar donde vas bien, o en esa curva que él eh, la traza un poco peor que tú. Ojo, en no, Luis que estaba en paralelo hace un momento con eh, Antonio Merino, me parece que es. Sí. sí. Estaba en paralelo, me parece que le ha adelantado y en el que está recuperándose de ese trompo que, que ha tenido en esa tercera curva en la primera vuelta. Pues sí, una lástima, un, un piloto que marca muy buenos tiempos a una sola vuelta, pero lo estamos viendo que en carrera está teniendo serios problemas. Eh, Esperamos que mantenga más regularidad y pueda recuperar algunas posiciones. Y también ojo con Miguel Bedoya que está intentando. El adelantamiento sobre Tony Santa Clara se, pone, se coloca muy cerca de él, intentando ponerlo bajo presión. Saliendo esa recta de meta, creo, yo creo perdón. que el belga tiene un poco más de ritmo que Tony Santa Clara y ya está intentando superarle porque quedan solamente 10 minutos. Estamos en el Ecuador de la, de la primera carrera de esta ronda 3 y. Bueno decimos mil y bueno, 10200 continúa ahí su lucha con Héctor García y volvamos con Miguel Bedoya que está ya vamos, es una prolongación. De hecho, vámonos al cockpit de Miguel Bedoya y vemos ahí ese ese volante Porsche de Carrera Cup 911 del 93 bueno, aquí vamos a poder apreciar un poco el rebufo que tienen estos coches. Sí, que es verdad que ha traccionado bastante bien Miguel Bedoya, pero no tiene. Bueno, sí, al final se sí nota un poco más la velocidad. Punta. Sí, bueno, parece que el rebufo no, no es tan influyente, pero sí que tiene que hacer algo, yo creo. ¿eh? Sí, luego en estos coches se, se nota mucho también, si coge un poco más de velocidad punta, el frenarlo. Sabes que luego tienes que frenar mm. a tiene que frenar sí, un... el porchecillo y son sí, no coches con frenos frenos muy delicados sin ABS eh, ilercia. mucha, mucha inercia exactamente y claro al ser más antiguos la carga aerodinámica que tiene este vehículo no es la que tenga un GT3 por ejemplo es mucho inferior la preciosa batalla la que están teniendo también, tan, eh, tanto Miguel como Tony. Ojo, Simón 1.000 que se está en paralelo con Héctor García. Perdona que te interrumpa. Sí, sí, nos quedamos con ellos. Se toca mínimamente. Héctor se va un poco fuera, pero mantiene el coche. Cuidado con Héctor. Eh, vale, vale, Simón. Sí, no me parece la ha pasar, ¿eh? Sí, la dejó pasar por el toque. Es un ejemplo, Simón mil en pista. Eh, no me canso de decirlo, tanto. En tiempo, aunque ahora tengamos la coña de que ya no es tan rápido, que parece, o que parece entre comillas que no es tan rápido, porque le gana a Miquel Azcona, o bueno, y ya está, y ya está para contar. Eh, sí que es verdad que es un ejemplo, tanto en tiempo, siempre lo será, ya que, te, ya que es capaz de ganar cualquier carrera, cualquier campeonato, y en deportividad. Eh, eh, no va de la mano el ser rápido y el ser limpio, pero en esta ocasión, simón Mills y. Si es muy, un piloto muy respetuoso y, y de hecho es, bueno. es insistente en ese tema ya que si, si te adelanta quiere hacerlo de la mejor manera posible. No quiere tener. Bueno, yo poder. al final es lo que es lo que digo, ¿no? Que eh, quizás no vaya de la mano, pero ayuda mucho. Y realmente, si, si eres rápido, significa que bastante limpio eres. Eh, eh, sí, o por lo menos, yo lo que siempre digo es que si eres rápido y eres guarrete o tienes muchos incidentes. Más culpa tienes tú porque dominas ese coche. Me entiendes si era un piloto que claro. es un poco novato está intentando aprender y tal. Y, y tiene bueno, al final es porque no tienen la experiencia suficiente. ¿no? Pero, pero un piloto Así rápido es. que sea guarrete eh, tiene más delito que, que cualquier otro piloto. Eso sí, es verdad. En esta ocasión es. Hemos visto en una maniobra estupenda. Yo personalmente me quito el sombrero por parte de decimos mil que. Que bueno, no eh, es ni la primera ni la última vez que lo veremos hacer maniobras deportivas de ese calibre. Bueno, Mil, un piloto muy deportivo, realmente. no es la, Yo tampoco es la primera vez que lo he visto hacer ya eh, maniobras así de limpias. Y bueno, realmente es eso. Eh. Bueno, cuidado que tenemos aquí en la parte intermedia de la tabla, tenemos a un Keto que tronas ahí con esa. Skin verde del cacahuete tingoreca Tenemos a Roberto Gil del equipo Fan Race Team, casi en batalla ahí en no, Luis. Que, sí, ahí en Luis. Yo creo que uy. se ha metido demasiado por el interior y, y ha perjudicado. Bueno, ha a y, y ojo y a con ojo con Daniel Martínez y Modes Games que también, uy, tenía trompo ahí. Eh, Modes Games. Están en unos paralelos muy bonitos, la verdad. Estaba viendo una batalla bastante eh, bonita. Bueno, claro, beneficiados han sido Gueto y Alejandro, <risa> que han recuperado ahí bastante. Uh, pasillo, tiene problemas. Verdad. Tiene sí, problemas, no es. La verdad es que después de pisar el chinorro, pisar la hierba, eh, tiene bastantes segundos, bastantes curvas que pasar sin nada de adherencia y es muy difícil traccionar bien, aunque sean en te va el coche y es muy probable que te pase lo que le ha pasado a ¿no Sí, realmente he tenido la, la oportunidad de experimentar este estas nuevas físicas y la realmente se se nota un montón en el volante como como patina el coche, ¿no? Es un es muy traicionero salirte de pista aquí porque cuando vuelves a pista vuelves con los neumáticos sucios y se nota un montón. Espectacular batalla la que están teniendo por la tercera posición. Tony Santa Clara que la defiende como puede. Un Miguel Bedoya que es súper rápido. Quizá ella paralelo ahí. Nada, muy buena defensa por parte de, de Tony Santa Clara. Y Simón mil continúa su, su batalla particular con Héctor García. Lo ha superado, pero ha reconocido a que le ha podido perjudicar a Héctor García, lo ha dejado pasar y nuevamente se dispone a, a batallarle y a disputarle esa primera posición. Y así es Miguel Bedoya, que también es un piloto con bastante calibre ya. Ya lo hemos visto correr en varias carreras por aquí, por Race Room Spain, y realmente se nota que tiene bastante nivel. Sí, es muy, muy complejo y requiere de mucha experiencia el ir rodando pegadísimo como lo está haciendo y al nivel que lo está haciendo justo detrás de Tony Santa Clara y ya te digo que pierde mucha visibilidad con un coche delante o oh, cuidado Simón mil yo creo que va al límite cuidado con Simón mil que viene intentando aprovechar el cuatro últimos minutos y arrebatarle esa posición a un Héctor García que lo está haciendo impecable. Yo creo que ha ido administrando un poco la carrera para irse escapando sin problema. Ya la ventaja que tienen estos dos pilotos respecto a Tony Santa Clara es de 12 segundos, o sea, es inalcanzable, por lo menos si no cometen errores estos dos pilotos. Y, y realmente han ido administrando para no tener que adelantarse mucho y al final no ponerse tanto en peligro, ¿no? Como generaría una batalla de adelantamientos. Tenemos por la parte intermedia aquí una bonita batalla entre Antonio Merino y Enor Luis. Eno Luis que continúa su, su particular remontada eh, después del trompo que tuvo en la primera curva y en la primera vuelta y, y después del de incidente que ha tenido con Roberto Gil. Tenemos también por aquí por la parte intermedia un Alejandro Díaz Reina. Eh, disputándole esa décima plaza a su tocayo alejandro tomeno eh, esta batalla va a estar muy interesante ya que esa décima plaza que te permite salir el primer, en primer lugar en la segunda carrera tenemos a un Diurca disputándole la quinta posición a Marcelo Giordano piloto de locos por el Simu. aquí también bonita batalla aunque está poco menos de un segundo hay un poquito más de distancia y vamos a quedarnos con la batalla de Miguel Bedoya y Tony Santa Clara. No quiero abusar de esta batalla, pero está siendo increíble. Está rodando unos tiempos eh, magníficos. 2.18-4 para Tony Santa Clara y 2.18-3 para, para Miguel Bedoya. Sí, de hecho es eh, la batalla que vemos en los tiempos que se va poniendo en rojito la diferencia y entonces es un poco la que más nos llama, ¿no? Bueno, vamos a ver. A... A Simón que está súper pegado a Héctor García, yo le creo que ha traccionado muy bien de la última curva, sabe que se puede ahí está. meter por el interior, apurar esa frenada contra volanteando, se le ven las manos a un Simón O'Mill que, que ha tenido que maniobrar ahí perfectamente bien esa frenada en curva y mm. creo que consolida esa primera posición, la verdad es que menudo adelantamiento complejo eh, cuando se trata de adelantar a un piloto a este nivel y, y con los mismos tiempos es muy difícil si hay diferencias bastante eh, ajustadas sí es fácil pero al tener al estar rodando en el mismo tiempo es realmente difícil eh, ¿Eh? la maniobra del adelantamiento bueno habría que ver un poco ahora cuál es el ritmo de simón porque ha estado prácticamente todo el rato por detrás de héctor sí que es verdad que sí. lo ha conseguido adelantar alguna vez pero héctor se la ha devuelto sí, entonces sí. yo creo que se estaba de hecho no, sí, perdón el dato eh, de hecho en la última vuelta tanto simón como héctor garcía la vuelta invalidada y, y de hecho héctor garcía tiene un 2 16 1 y simón 2 16 3 vamos a ver en esta o, o lo que queda de carrera si es capaz Simón de, de mejorarlo. Bueno, lo que, lo que comentaba, que también que se ha estado administrando un poco la, la carrera Simón detrás de, de Héctor, ha estado marcando ritmos quizás inferiores que los de Héctor por, por el tema de, de estar por detrás de él. Pero ahora veremos a ver si consigue adelantarlo Héctor o si por contra, pues... Aguanta la posición o se aleja Simón o Mil. Bueno, pues. Héctor García, que está súper rápido también. Oh, cuidado, que va a prepararse muy bien esa. Nos vamos a quedar con Héctor García. En el momento va a coger el rebufo en esta recta que es bastante larga, se intenta defender, hace maniobra defensiva Simón 1000 para defender el interior de esa curva. Vamos a ver si coloca por el exterior en paralelo. Buena, buena defensa de Simón. Eh, yo creo que no le ha permitido <risa> disputarle esa primera plaza. Eh, Héctor García, la verdad es que está intentando ahí meterle el coche de alguna manera. Pero bueno, Ojo, Héctor que o... se va por la puzzolana. Se ha abierto un poco más de la cuenta, acelerado quizás un poco antes y se ha ido hacia afuera. Y ahora Simón acaba de cruzar por línea de meta. Sí, acaban de pasar ya. Simón gana la carrera. Nos vamos con Miguel Bedoya que va a pasar también. Se ha distanciado un poco de, de Tony Santa Clara. Cuidado que por detrás trae a Diurka. Fuertísimo. No, eh, ya está en línea de meta. También le coge el coche ya el. El control, eh, Marcelo Giordano en sexta, sexta posición. Eh, Luis Paisiotto ya también pasando por la última curva. Eh, Luis Paisiotto que trae por detrás también a Daniel Martínez, Alejandro Tomeno y Alejandro Díaz Reina que se va a meter al final en, esa, en ese top ten. Eh, no, Luis se queda con la P11, Antonio Merino P12, que toque Tronas P13. Bernat Civit el 14, Modus games el 15, David Nomo 16, Roberto Gil 17, Ignacio Negro el 18, Carol Campo eh, Creo que, que no ha podido llegar sí. Y me falta aquí a, a Pedro Magalláez que, que no creo que, que creo que le ha echado el servidor o, o se ha caído por la conexión o, o algún problema que ha tenido comentar que ha habido bastante bastante lucha en la pista ha habido mucho muchos grupitos y sí que es verdad que es, es difícil centrarse en todos porque aquí solo podemos enfocarnos en uno pero eh, realmente ha habido mucha batalla hemos visto sí, yo me quedo con la batalla bastante. esa de tony santa clara y miguel bedoya y bueno la batalla tremenda mm. por la primera posición entre simóvil y héctor garcía aunque sí que es verdad que que hemos visto también muy grupos muy interesantes por la parte intermedia bueno, pues nos comentan por aquí. A ver, muy activo el chat de, de Twitch. Estoy viendo que. Estoy escribiendo bastante. Eh, ciertamente, Frank, es un campeonato muy divertido y de mucho nivel. Muy buena organización y ambiente. Caro el campo, he tenido problemas en el volante y no me ha permitido continuar en carrera. Una pena, nos vemos la próxima. Si puedo arreglar los problemas del volante. Ah, bueno, pues estaba todavía en el server. A ver si. Si Caro el campo es capaz de. Bueno, creo no, acaba de salir del server, o sea que, que no, ya para la siguiente. Eh, Solete, un saludo para Solete también. Eh, pilotazo o mil, además de rápido limpio. Eh, bueno, completando la carrera, Miguel Antonita. Eh, Leandro Cairo dándole ánimos a Giordano, eh, que se ha metido en top 5. No cabe unas filas. nos decía Solete, eh, la verdad es que. Ha habido momentos ahí que de, de batalla que, que ya te digo que intentan pegarse lo máximo posible, que no quepa eso, que no quepa un alfiler y, mm. y que sea más interesante. Sí, la verdad es que ha estado muy disputada la primera carrera. Hemos visto una, una salida muy, muy limpia. Mm. Con escasos errores. Sí, yo creo que algunos y track ya en la curva 5-6, ¿no? No sé si... La, ha sido el la tercera curva hemos tenido el, el Luis, trompo aquel de, de Nor Luis, de de pero realmente hemos visto que, que ha sido bastante limpia esa salida. Sí, y luego batalla hasta la posición. O sea, la primera posición no se ha definido hasta la última vuelta donde Simón O'Neil había ya superado a Héctor García pero como bien nos dice Bauer dice lástima Héctor que en la última en la última curva en la última dos tres curvas ha tenido ese pequeño obstáculo que le ha, que no ha permitido traccionar del todo bien y eh, va sí. pegadísimo y eh, iba seguía continuaba muy pegado así como Mil rodando en mismo tiempo y de hecho eh, la vuelta rápida se la ha llevado eh, Héctor García Héctor sí Sí, es eh, también bueno, un poco los nervios de la carrera, ¿no? Al final, eh, la última vuelta, que, que ves que no puedes adelantar, pues ya intentas a, a la desesperada, ¿no? Acelerar como puedas. Eh, no perdía nada, estaba eh, con una gran ventaja de 12 segundos sobre el tercer clasificado. O sea, yo creo que ha hecho bien de, de intentarlo, ¿no? Por lo menos. Sí, sí estaban rodando los dos muy bien ya a ese ritmo eh, a esa altura de la carrera ya conoces perfectamente la trazada y los puntos débiles del rival y nada ya es potenciar tu, tu punto fuerte y, y debilitar el, el punto débil no de, del rival ya os digo que es otro circuito es otro coche a ese nivel <risa> yo personalmente, personalmente no sé cómo será eh, al nivel de simón de héctor pero me lo imagino ¿no? y intentamos aprender mucho de ellos y es otro coche y otro otro combo totalmente diferente al, al que podemos estar nosotros en mitad de parrilla o disputando ese top ten también, también, también yo por la que... última posición por ejemplo bueno, cada uno a su nivel lo disfruta yo creo que como estábamos diciendo antes de no tiene relación el ser rápido con, con mm. ser limpio tampoco tiene relación el ser eh, rápido o lento con, con la diversión ¿no? uh, sí, sí bueno sí. también también quiero comentar una cosa cuando eh, cuando vas por la parte de atrás de la tabla y no tienes eh, esa experiencia pues al final eh, es más fácil que, que te choques o que causes accidentes pero sin querer entonces Tienes que ser un poco comprensivo ¿no? con, con los pilotos más novatos, digamos. Bueno, bueno y veíamos Alejandro la salida. Díaz, sí, Alejandro Díaz Reina en primer lugar. Eh, le acaba de superar a Alejandro Tomeno disputándole la posición. Eh, Marcelo Giordano y en tercer lugar. Miguel Bedoya en cuarto. Va, eh, va a haber una bonita batalla aquí en la parte de adelante y vamos a ver, esperemos a ver, ver alguna... Bueno. Pero vaya salida más limpia más limpia incluso que la primera lo cual me extraña bastante pero realmente me, me alegra ver que todos los pilotos salen sin ningún incidente de, de esas de ese complejo de magos beckett y de, de la primera frenada también marcelo Giordano ahí pegadísimo alejandro díaz reina el cual tiene que ser tremenda la, la retransmisión que tiene que está haciendo en Twitch. Que seguramente con sus comentarios aportando esos comentarios tan interesantes eh, se aprende mucho también. Eh, modes Games también lo tenemos retransmitiendo eh, en su plataforma en su canal de YouTube. Y nada, y lo mismo, modes Games. La verdad es que yo cada vez que veo alguna board suya, no soy muy de board pero es un lujazo. poder contar con con, con los comentarios de primera persona. Bueno, no veas el triple paralelo oh, aquí. Hoy teníamos ahí... Se pasa... ¿Lo has visto, verdad? ¿sí? ¿Se ha visto en imagen? Sí, mi Bedoya ya se ha colado ahí. Eh, menos mal que no se ha llevado a nadie puesto. No tenemos a un que disputando la posición de Héctor García. Héctor García súper rápido. Nada y Héctor que, que ya está súper pegado también a, a Marcelo Giordano. Veremos a ver lo que pueden aguantar los tres pilotos que tiene por delante Héctor. Ya que sabemos que Héctor es un poco más rápido que, que los que tiene por delante. Sí, Héctor que ya está en esa cuarta posición luchando por la tercera con Marcelo Giordano. Y realmente se ha recuperado muy bien de esa parrilla invertida, Héctor, ¿eh? Sí, lo que estoy viendo a Simón mil que se ve que ha tenido. Bueno, acaba de superar a Ignacio Negro. Sí. Eh, Simón Omid que se ha ido a última posición ha debido de tener algún algún incidente que le, le ha perjudicado y mucho, que estaba ahí en mitad de todo el tráfico en esa P10. Mantenía en la primera vuelta y así es. A Simón le toca una gran remontada. Si quiere estar ahí luchando por esa primera posición, afortunadamente para él, la carrera 2 dura 30 minutos y tiene un desgaste a David Nomo. Y tiene a tiro a Modes Gay. Lo bueno de, de estas carreras cuando te vas a la parte trasera que son muy divertidas, ya que tienes una carrera de remontada y. Tráfico delante para, para poder adelantar pilotos. Sí, además que el, el grupo en sí es bastante compacto, sí que es verdad que hay un pequeño corte entre el, los primeros y, y la, la parte media-baja. Y... bueno, pues Héctor ya está súper pegado a Alejandro Díaz Reina, el cual lo está viendo por su retrovisor, tal que sí Ojo, Simón el paralelo que se coloca ahí por dentro de, de Modes Games. Madre mía, acaban de adelantar los dos a, Luis a un coche que iba lento por ahí. Sí, a Luis Pizzotto, que ha tenido algún problema de tracción y ha sido superado por tres pilotos. Madre mía, cómo está la cosa con Simón Miller que ya ha adelantado a Modes Games y está. Simón Miller si no me equivoco, ha pasado en una vuelta ha pasado del 18 al 11. Como si es ya hace poquísimo tiempo, vamos la remontada de Simón como no tiene acostumbrado. Y ojo, Tony Santa Clara también en paralelo con Diurca. Ahí está el piloto de Cacahuete de Oreca contra el piloto de Fan Racer Team. Dos equipos bastante conocidos de la casa, de hecho, comparten discord con nosotros aquí en el discord de RRS. Bueno, dos, dos viejos conocidos, dos pilotos bastante conocidos por aquí por los campeones de, de RRS. Tienen ahí a tiro ya a Marcelo Giordano, los cuales yo creo que tanto Doni Santa Clara como Diurca vienen bastante fuertes en estas primeras vueltas. Vamos a ver si el piloto uruguayo es capaz de plantarle cara y disputarle esa cuarta de posición, defenderse de ellos de esa cuarta posición. Bueno, Héctor garcía con respecto a alejandro díaz reina paralelo Va A tener Ese interior alejandro que quizá le dé un poco de ventaja nada exterior perfecto de héctor que consuma esa segunda plaza wow esto increíble adelantamiento increíble trazada y si se ha guardado un ir, poco el haciendo lo propio con miguel medoya en la misma curva pues, Simón 2019, no, cuidado, eh. Sí, ahora va directo a por el Luis que lo tiene a 5 segundos ya. Es, eh, va a tener que remontar bastante el tiempo, pero con el ritmo de Simón yo creo que lo va a alcanzar perfectamente. Sí, Simón sí. debería de tranquilamente, sabe que tiene muy buen ritmo. Esto eh, García también está remontando hasta llegar a la primera posición, que tendrá pista libre. Y si móvil tiene todavía por delante 23 minutos, que tiene que tener sangre fría y, y el buen hacer de pilotaje de Edu va a dar sus frutos. Ojo a Héctor García, que ya va por esa primera posición. Eh, eh, por delante tiene Alejandro Tomeno. Como le adelante, me parece que Héctor va a poderse escapar con bastante facilidad. bastante movida y bastante intercambio de posiciones que es lo divertido eh, muchas maniobras de adelantamiento mucho respeto en pista por lo que estamos viendo Ningún, ninguna cosa rara ¿no? que no que no nos guste ver y, y de momento espectacular carreras tanto la, esta primera carrera como o sea como, eh, como esta segunda carrera como la primera Así es, yo pienso que Héctor García ahora si puede adelantar a Alejandro va a tener un, un ritmo bastante fuerte, por lo que eh, creo que Simón Mil podría alcanzar esa segunda posición, pero quizás no la primera. Eh, nos comenta por aquí, bueno... Eh... Sí, bueno, está muy pegado, seguro que Omi recupera eh, cuando estamos viendo. Ahí está Ector García, García en paralelo, sí, paralelo que va a coger otra vez es capaz de hacer el, el exterior, guay, muy, pequeño toque muy ahí. El... Lo que estamos viendo ahí Alejandro, Uy. También, el karma, <ríe> el karma pone orden y. Bueno, ahí en realidad... bueno, yo, no, yo he visto un ligero toque, ¿eh? no sé, ya veremos eh, sí, bueno, los comisarios que tengan que decir con. Hay que verlo más detenidamente, pero realmente si sí, estaba en paralelo, Alejandro menos yo creo que se ha abierto demasiado. Ya que tenía el, el interior, tiene que coger el interior y, y no permitir ese, ese ni, ni siquiera ese toque. Bueno, eh. Nos comentaba Bauer que le ha pasado a Miguel, se lo defrenada y para no matar a nadie se fue recto. Héctor necesita escaparse si no llega a mil Efectivamente Solete, como no consiga Héctor escaparse y ponerse primero, que ya está primero, eh, le va a coger uno. Eh... Bueno, Héctor ya se bueno. está escapando solo. Ya tiene a más de un segundo a Alejandro Díaz y me parece que ahora va a ser el momento en el que Héctor vaya a marcar ritmo y alejarse de, de esos pilotos eh, que van persiguiéndole. Bueno, increíble batalla lo que está de Marcelo Giordano ahí defendiéndose de, de Yuska, pero al final le ha conseguido esa arrebatar esa tercera mano, esa tercera posición eh, que se la ha arrebatado de las manos. Tony Santa Clara también intentando aprovecharse de, de toda esta situación y, y tiene pegadísimo ya también a Marcelo. ¿no? Así es, es, están los tres en un grupo muy compacto. Podríamos ver una batalla bastante bonita aquí entre rebufos y adelantamientos. Veremos a ver qué sale de todo esto. De momento saliendo a, esa, a ese complejo de Magots Reckets veremos quién traza mejor esas curvas sobre todo lo importante aquí va a ser traccionar para coger buen rebufo en esta recta del hangar tenemos ahí marcelo por delante Tony santa clara eh, diurca eh, sí, marcelo diurca con con el, el, va por sí. delante va. marcelo con el blanco y negro y y el verde para Tony Santa Clara que se pega muchísimo ya a Marcelo. Uh -huh. Marcelo hace también lo propio con Diurka. Están rodando en tiempos muy semejantes y no se están separando nada. Guau, wow, cuidado que diferentes trazadas. Se ha abierto y... un poco. Se ha abierto un poco ahí. Marcelo podría haber cometido un pequeño error, no, pero, pero de no, momento no, se aguanta. No pierde distancia con respecto a Diurka. De hecho, le va a plantar cara, eh, le mete el coche por el interior. Pues parece que se había preparado mejor ese interior, pero ha habido un pequeño toquecito oh, marcelo que la ha mandado sí. a la pozolana. Es eh, muy, muy delicado estos coches. El más mínimo toque si es la parte trasera, lateral. Eh, te puede desequilibrar totalmente la, la estabilidad del coche. Y, y bueno, y, Así es, y, como y frenada también son bastante conflictivos estos coches. Requiere y... mucha. Y sí, aquí y en este coche influye mucho la carga aerodinámica que, que es escasa además que tiene una suspensión bastante más blanda de lo que sería un coche actual de competición por lo que la estabilidad sería un pelín más baja entonces a la mínima que tengas un toque algún volantazo cualquier maniobra pues le, le puede eh, desequilibrar no al coche para para resultar un, en un fallo que, que te releje, ¿no? Sí, y nos vamos a ir con Simón O'Meill porque Diurca ha sido súper aportón en Santa Clara. Simón le está haciendo lo propio con Geto Getran. Geto de está poniendo bastante difícil y Simón que <ríe> le está costando... Ahora es cuando, cada vez ahora cuando y tiene y el cada interior de Malo Trakers. Le rebate esa posición, había un pequeño toque, se trompean oh. los dos. Se van contra el muro, lástima del toque. Es un sitio delicado para ponerse en paralelo, la verdad. Ahí, misma curva: Miguel Bedoya y Modes Gains. Se respetan la traza perfectamente. Modes pierde un poco de tracción y, y Miguel Bedoya consuma esa eh, undécima. décima qué pena para problemas para Simón eh? para Simon problemas para simona que después de hacer dos trompos ha hecho un tercero a la salida de Magots beckett lástima por él porque estaba haciendo un carreón de remontada sí, y no, se no, ha visto relegado se ha visto relegado prácticamente a la decimos esta posición se ha visto relegado What? pedazo de drifting que está haciendo Modest Games eh, menudas derramadas marcando ahí el asfalto y pérdida de tiempo por supuesto y Luis Piscioto se le ha pegado <risa> queda visualmente queda espectacular pero eso en tiempos es eh, fatídico tiene una hemorragia de tiempo a partir de ese derrape que filmas así es y aparte el desgaste que pueda ocasionar el derrape también puede influir en el, en el comportamiento del coche para de cara a final de carrera recordemos el desgaste el desgaste doble aquí eh, va a afectar bastante efectivamente eh, si, tiene, si tiene un bloqueo de frenada por ejemplo al final se le puede hacer un plano eh, se nota en el volante son pequeños traqueteos del plano incluso tienen más posibilidades de de pinchar rueda aunque sea al comienzo de la carrera pero con un plano si continúa bloqueando en, en la misma situación eh, al final pinches Sí, es hay que cuidar muy bien las gomas aquí porque eh, de un momento a otro pierdes el rendimiento de ellas y puedes eh, verte muy afectado en ritmos incluso en manejo Bueno, batalla por esa p12 luis pizioto se, se la acaba de arrebatar a modes games Luis Peixoto, que está en, en este campeonato participando con el equipo Cacahuete Racing Team Cacahuete Ting Oreca, perdón. <risa> Ahí tenemos a otros dos integrantes, Antonio Merino y Gueto Guetronas. Eh, los caracterizan por. ¡Ojo! ¡Ojo! Eh. Bernat Civit. Con Miguel Bedoya y Antonio Merino que estaban en bueno de hecho están paralelo Miguel es paralelo Bedoya ahora mismo y Miguel Bedoya Se coloca que, en el interior paralelo en plena, en plena curva Miguel Bedoya consigue esa novena posición vamos a quedarnos no de momento parece que parece que no porque le rebate ese interior a, en la curva de Bail. sin embargo Miguel consigue en la siguiente curva adelantar se encuentra ahí con Geto Getronas que viene de tener un off-track nuevo adelantamiento para Miguel Bedoya vamos a ver apura pura frenada wow wow cuidado que viene por detrás también Bernard Civit que va a querer aprovecharse de no no no Geto se pone las pilas y están teniendo continuar en paralelo Geto Getronas y Miguel Bedoya y ahora esta curva ya es un poco más difícil de aguantarle pero realmente se ha formado aquí un grupo interesante veremos aquí el rebufo si le fluye para colocarse por el interior o por el exterior veremos a ver cómo como le, de, le debate esa posición un grupo de seis pilotos tres integrantes de Cacahuete. Y lo vemos por la peculiar skin que han cogido, la verde. Y Miguel Bedoya pegadísimo a Gaquetú, ¿eh? Así es, por su parte Bernard parece que se ha quedado un poco más alejado, pero tiene también una buena batalla por ahí detrás de sí, cuatro coches. Quizás se hayan quedado en dos, en dos grupitos que y Miguel tiene un poco más de ritmo y Bernat Antonio Merino Luis Pichot y Modés ya vienen por ahí detrás también con el mismo ritmo bueno, bueno esperemos que no se toquen mucho Luis con Diurca por esa cuarta posición vamos a ver por qué no le intenta hacer el exterior Diurca defiende bien por el interior sabe Sabe cómo defender, un piloto bastante experimentado y en all tracciona perfectamente bien. Bueno, bueno, bueno, pues en all parece que trae un poco más de ritmo que diurca. Vamos a ver si diurca es capaz de retener lo suficiente como para para no perder esa cuarta posición, ya que bueno, esperemos que Tony si sí se ha distanciado un poco ya de diurca cuando lo adelantó. Y en all, yo lo veo muy paciente por adelantar. No sé si. Sí, al final, al final, quizás lo que le haga falta a Enol en, en esta, eh, bueno, en las carreras en general que hemos visto suyas es que le falta un pelín de paciencia, no, como para eh, intentar algunas maniobras. Sí que sabemos que lo hace con buenas intenciones, pero sí que sí, es verdad que hay que ir con piloto, mucho cuidado con este coche. Piloto muy rápido, Ahora ahí tenemos el paralelo entre ambos pilotos entre el, entre Diurca y Enol Luis a ver esta frenada en curva que es bastante comprometida Ahí viene otra curva larguísima y aquí es importante traccionar bien para no perder nada y ojo también con Miguel Bedoya que se está preparando el adelantamiento sobre que Quetronas. esas mismas curvas de en las que veíamos previamente a No Luis con eh, Wow, ahí tenemos un truco de Mods gains, creo que es. <risa> Lástima. Lástima por Modes porque está haciendo también un buen papel. Y Miguel Bedoya, bueno, sí. ahora mismo yo creo que las batallas más interesantes son Miguel Bedoya y que de Tronas. Por esa y no y Enol Luis con Dirka también. Y Enol Luis con Dirka por esa cuarta posición. Efectivamente, Enol se le ve. Cuidado que ahí tiene más. Atraccionado bueno, vamos a verla. Y no, no tiene. Falta un poco de velocidad. Intentaba hacer una contra trazada ahí en esa recta para colocarse por el interior. De momento no le sería ese interior de diurca a Enol, quien se está viendo bajo presión. A posiciones un poco más retrasadas, tenemos a Ignacio Negro. A menos de medio segundo de Daniel Martínez, el cual lo estamos viendo con la parte aerodinámica delantera bastante dañada al 100%, tengo los datos. Y Ignacio Negro intentando disputarles a P16. bueno punto Pasamos para... ya de los dos tercios de carrera, quedan 10 minutos para que acabe esto. 10 minutitos para que termine esta tercera ronda de la Funny Cup. En esta ocasión la Funny cup se hace con los con un coche que es monomarca, el Porsche 911 del 93, el mítico Porsche. y Ahí estamos viendo a todos los pilotos pasándoselo en grande y dando un buen espectáculo. Bueno, cuidado con Luis Pichotto que se va un poco fuera, pierde la posición con Simon Mil. ¡Ojo! El paralelo triple. ¡Wow! Al final ha perdido la posición Antonio Merino y. Con respecto a Simón y Luis Misioni. Bueno, espérate, que no, no, no está todo dicho todavía. <ríe> Le rebate esa final, posición. Sí. Se queda Antonio Luis, Luis y Luis, tal como estaban, y han sido superados los dos por Simón. <ríe> Bastante espectáculo aquí en, esta, en este grupito de cuatro coches, que ahora son dos. Pues bueno, Luis Peixoto, que es. Eh, se coloca por el interior otra vez. Pues sí, hombre, un Simo Mil que después de tener esos dos incidentes ha tenido que remontar en las dos ocasiones, lo, estaba, lo venía haciendo muy bien en la, la primera ocasión y en esta segunda ocasión ya está en P10, o sea que y, y, al acecho de esa P9 que mantiene Bernard Civit. Y prácticamente ya lo tiene... ¡Uy, oh. ¡Uy, el toque! Sí, yo creo que ha frenado. Problemas. Demasiado. Yo creo que ha frenado demasiado pronto Civic y se lo ha llevado puesto Simón. Bueno, carrera para <ríe> olvidar de Simón. Esperamos que. Lástima. Que no se caliente mucho. ojo sí. el paralelo entre Diurca y Enol. Volveríamos veíamos en paralelo esa, en esa. Efectivamente, continúa defendiendo esa cuarta posición Diurca. Eh, eh. Un Enol que yo creo que sí si es el carabin el hueco de, lo tendría porque eh, estoy viendo que tiene mejores tiempos que de que De hecho, la vuelta rápida de ambos es eh, mejorada por Enol medio segundo. Casi, o sea que, bueno, pues como comentábamos, eh, lástima por Simón que tenía opciones eh, al principio por luchar por esa primera posición al final pues no ha salido las cosas muy bien pero ha estado ahí nos ha dado un muy buen espectáculo y la verdad ha es sido, que es de agradecer ha sido muy divertido mientras estaba en pista y, y nada y siempre hay carreras buenas carreras que, que al final pasan cosas fuera de tu alcance y, sí. y nada, prepararse mejor sí. la, o sea prepararse la siguiente y, y hacer, e intentar hacerlo lo mejor posible Luis Pichotto, con respecto a Berna Civil, eh, lo tiene ya casi pegado ahí. Yo creo que Bernacci eh, frena bastante pronto, según estamos viendo. Bueno, Antonio Merino que casi supera a, Antonio a Luis pisiotto Y ojo que Miguel, Miguel Bedoy acaba de superar a Modest Games. Eh, se salía un poco de, de la traza Modest y le ha cedido ese adelantamiento a Miguel, que ha sido bastante fácil para él. Su parte, de Antonio Merino, muy cerquita de Luis Peixoto. En ese grupo de tres coches. Bernat. Eh, aguanta esa novena posición perfectamente de momento. Sin muchos ataques por parte de Luis. O sea, un poco más parece, fuerte, que... parece que Luis viene un poco más fuerte. También viene por ahí Antonio Merino. Que intenta aprovecharse de, de esta situación y de momento esta es la batalla más interesante que estamos teniendo en carrera ya que vamos a hacer un breve repaso, falta de cinco minutitos para la bueno, final. Ojo, ojo Luis Peixoto que intentaba eh, coger ese paralelo antes de Magos Beckett, de momento no, se ha guardado un poco las ganas. Sí, se mantiene la distancia y, ahí. Incluso como decía... Como decía Fran, vamos a hacer un pequeño repaso antes de.. Sí, quedan cinco minutos, vamos con el primer posicionado, liderando esta carrera y magnífica primera y segunda carrera que nos ha brindado Héctor García con ese 16-9 como mejor tiempo. Carrerón, pelotazo y nada que, que vamos a decir de, de Héctor. Eh, Alejandro Díaz Reina, que <coughs> Salía en posiciones adelantadas, creo que salía el primero en carrera y continúa ahí en esa segunda posición. Muy buena carrera para Alejandro, me alegro muchísimo por él. Y tenemos al piloto integrante de A80 Serrete. Santa Clara, después de haber remontado bastantes posiciones y pintarnos bonitas batallas, eh, está cerrando el podio de momento. Tercer lugar para él. Diurca continúa. Defendiéndose de los ataques de Enor Luis, que cuarta y quinta posición para estos dos pilotos no se separan nada. Enol Luis, yo creo que ya está notando ese desgaste de, de las gomas, te ha metido bastante tralla. y Ojo, y... está por el interior Luis Peixoto de Bernard Civil. Y también por su parte se acerca Antonio Medino, está cerca del triple paralelo, de momento Antonio no nos alcanza. Luis Peixoto mantiene el interior, consigue esa eh, novena posición y bueno, bonita batalla la que están teniendo estos tres pilotos. Eh. Bueno, continuamos con el breve repaso, sexta es posición para Marcelo Giordano, el piloto uruguayo de Logos por el siglo, eh, haciendo gran carrera y gran campeonato. Alejandro Tomeno lo vemos ahí en cámara eh, p7 para Alejandro Tomeno que eh, se vio perjudicado por el por el incidente que tuvieron antes ahí con Simón Mil y ya pasado a la p7 eh, Geto Getronas integrante del Cacahuete racín, eh, Tingoreca. Eh, p8 para él Luis Payo compañero del Cacahuete Noveno también eh, Bernat Civit en plena batalla con Luis Pisciotto y defendiéndose ahora de Antonio Merino que viene en P11. Eh, Miguel Bedoya ya se les ha pegado. P12 para Miguel Bedoya, el cual viene muy rápido y yo creo que va a dar caza ya Antonio Merino, lo que queda de carrera. Eh, Modest Games eh, P13. David Normo P14. P15 para Daniel Martínez e Ignacio Negro, P16. Nos vamos con Enol Luis que está intentando meterle ya el coche a, a Diurca nuevamente. Ahí te lo tenemos, tracciona perfectamente bien. Defiende ese interior Diurca. Vamos pues a ver, qué a está paralelo, gana posición, gana posición Enol. Y Diurca no ha podido hacer nada. Buen adelantamiento para Enol. Y nos volvemos con Miguel Bedoya que está pegadísimo a, a Antonio Merino que veíamos casi que se salía un poco ahí, ¿no? Eh, Antonio Merino, sí, porque eh, se coloca en paralelo ahí. Trazadas diferentes. Sí. Miguel Bedoya, vamos a ver aquí la contra trazada. Miguel Bedoya, se mete por el interior y ahora ya defiende, consume esa undécima posición eh, detrás de Civic y y bueno, eh, Antonio Merino que no que no está conforme con el cambio no. de posiciones <risa> quiere no, parece, parece que no, Luis se ha colocado en cuarta posición ahora no sí, eh, adelantó a Diurca, lo, lo hemos visto en cámara y... sí, perdón sí, no porque ha sido mientras estaba Miguel Bedoya antes de lo de Miguel Bedoya ha sido lo de Nor Luis lo he metido ahí un poco sí. que he visto que estaba en... justo después del no, vamos a tener Vamos a tener también batalla con Tony Santa Clara y Alejandro Díaz Reina por esa segunda posición eh, en cuanto están en la recta del hangar eh, cogiendo rebufo Tony a ver si lo puede alcanzar en esta prácticamente última vuelta y media que queda o quizás sí, última vuelta. ¿eh? Sí, si todavía un segundito pero nos vamos a ir con Miguel Bedoya que ya tiene a Bernacivia menos de eh, tres décimas y civil que también viene haciendo muy buena carrera el piloto que se entrena con nosotros eh, hemos visto conducir limpiamente y, y eso es lo que queremos lo que buscamos independientemente de, del nivel que tenga cada piloto queremos que sea verdad que pies. tiene un pequeño un ligero daño sobre la aerodinámica delantera del coche no sabemos hasta qué punto le puede influenciar eso pero sí, a mí aquí no me marca ningún daño, eh, quizás sea visual, pero bueno sí. al final psicológicamente también te afecta ¿no? y, y puede levantar un poco el pie o. no sé bueno Miguel Bedoya que ha consumado esa P10 eh, se mete ese en el top ten tan preciado para los pilotos y el cual le va le va a dar eh, bastantes puntos eh, vamos con el primer posicionado eh, esta segunda carrera a Héctor García y lo tenemos un Héctor García que acaba de pasar por la línea de meta y nada, enhorabuena a Héctor el segundo posicionado Alejandro Díaz Reina que ya está pasando por la última curva diría yo sí entrando a la línea de meta muy pegado de Tony Santa Clara en tercer lugar y ojo Antonio Medino que se coloca en paralelo con Bernard Civit Un ligero toque a la salida de esa curva, parece que no ha afectado para nada. Bernat eh, sigue por delante de Antonio Merino. Bueno, con las últimas curvas para estos pilotos, todavía no saben cómo va a terminar, en qué posiciones, cuando yo creo que ya están entrando a la línea de meta. Sí, eso es, sí, esta es la última lugar, curva sí. ya. Llegando a línea de meta, y nada, pues bueno, al final Enon Luis ha quedado también cuarto, ha llegado en cuarto lugar. Diurca de quinto, después de que fuera por sobrepasado por Enon Luis. Marcelo Giordano ha conseguido esa P6 que va a dar bastantes puntos al piloto de locos por el Simo. Alejandro Tomeno, P7, que toque de Tronas, P8, Luis Peixoto, P9, bernard civil se ha mantenido ahí en esa P10. Antonio Merino décimo, Modes Games 12, David Nomo 13, Daniel Martínez 14, bueno Miguel Medoya me sale aquí, pero no Miguel Bedoya sí ha llegado en buena posición es porque se ha ido ya a vos y bueno y cierra la parrilla Ignacio Negro ahí lo tenemos con la skin amarilla y mérito para este piloto también que, que no ha llegado no ha llegado el último en eh, en la primera carrera y bueno y aunque lo esté haciendo en esta segunda seguramente lo ha pasado Bueno pues felicitar a todos los participantes por haber terminado eh, y agradecer también la participación a todos que sin ellos tampoco seríamos lo que somos. Pues sí eh, ahí tenéis la tabla de resultados de esta segunda manga de la tercera ronda de la Funny Cup recordar que el próximo miércoles a la misma hora a las nueve y media tenemos nueva nueva ronda la cuarta ronda de la Fanny Cup donde tendremos grandes batallas como la que hemos visto hoy y, y ya sabéis mañana tenemos también el corona champ el viernes la open series madre mía seguir mejor echarle un vistazo a, a la página web de raidroomspace.com donde tenéis el calendario tenéis eh, toda la información de todos los campeonatos Simplemente pasaros si queréis por Por el Discord eh, Preguntad, ahí tenéis toda la información y, y nada, lo que decía Mi compañero en cabina, Esteban Maurel Que agradecer a todos los que nos hayáis Estado viendo, es recordar que ahora Estamos retransmitiendo tanto en Twitch Como en Youtube Y, y bueno, ya sabéis que podéis coger la, la plataforma que más os convenga La que más os guste Y seguir las carreras Desde desde, la, desde tanto de Twitch como de youtube agradecer la participación que está habiendo tanto en todos los campeonatos tanto en la FANI. que os recordamos que hay plazas todavía quedan algunas plazas y podéis participar quien quiera eh, participación masiva que está viendo ahora con el tema de la situación del coronavirus y y bueno, esperemos que no se caiga después de abrirse las puertas. Yo creo que la gente ya nos va conociendo, eh, sabe el nombre que tiene Railroad Spain. Eh, RRS hace grandes campeonatos. Tenemos asociadas también muchísimas comunidades. Eh, lo que intentamos es desde un mismo sitio ofrecer la máxima oferta de carreras todos los días. Y, y nada, en un mismo sitio... Eh, que dispongan toda la información posible de los pilotos y sean mucho más cómodos. Bueno, pues... No sé si quieres... A ver, voy a echar un vistazo si hay alguien por aquí. Hmm. Bueno, sí. Eh, tenemos a David Nomo, Diurka Geto y Ignacio Negro. Vámonos para allá un poco si quieres y hablamos... Eh, hacemos okay. una pequeña entrevista con los pilotos. Ok, perfecto. Buenas buena noches a todos ¿qué tal? Estamos en directo terminando ya la hola, la, hola, hola. la retransmisión y nada eh, comentar lo que queráis eh, ¿qué tal la carrera las dos mangas buenas noches qué sudada por aquí <risa> Uy, muy, muy Urca, bien, ¿qué tal? Muy, Has tenido buenas batallas con, con Tony en la última carrera y en la primera también te hemos visto ahí bastante activo Sí sí guau, guau, joder, estoy reventado, eh. Guau, cómo cansa esto. Termináis fundido, eh, físicamente y mentalmente con la, el subidón de adrenalina. Sí, sí, sí, sí. sí de sí, tan sí, piernas sí, a, a... Todo. <risas> a ver, Keto, ¿qué te ha pasado con Simón, que hemos visto entrar ahí en paralelo y, y al final lo ha habido los dos contra el muro o algún incidente? Pues, había, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y yo me metí para donde pude, en la, en la siguiente, y todo el mundo es contacto. Y hay que revisarlo, no sé, en carrera. En carrera no sé, no, no tengo una perspectiva. Sí, que no habéis visto nada raro ni nada por parte de uno ni de otro. Eh, Ignacio Negro, hemos visto que no ha llegado oh, eh, el último en la primera carrera. ¿Eh? Sí. sí, pero bueno. En el grupo, en el grupo Era el objetivo Buena Carrera y David no, También viendo, lo no, hemos a visto a ver, por ahí En la parte intermedia Bastante Pasándoselo bastante en grande, creo yo Bueno, intermedia, intermedia Digamos, últimas posiciones <risa> Con todas las retiradas Pero sí, Para viendo a Ignacio garganta, guapa. Sí, sí, estaba estaba Ahí mirando el retrovisor y diciendo Madre mía, que no le saco, que no le saco Y bueno, ha estado interesante, Ignacio Sí, sí, enhorabuena Sí, yo me lo he pasado de lujo. Bueno, pues me alegro de que de que os lo hayáis pasado en grande. Eh, yo y Esteban, la verdad es que desde fuera siempre en cabina nos pasamos genial, aunque también sudamos porque la cabina está muy pequeña y, y Esteban no me deja nada más que un pequeño rincón aquí eh, <risa> para apoyar el culo. Y, y bueno, eh, vamos a ir cortando la retransmisión. Eh, ya nos vemos en la siguiente. Agradecer a todos los que hayáis estado activos por el chat de Twitch y de YouTube y nada y agradeceros también a todos los pilotos que estéis participando en esta fanicat. Eh, si queréis comentar algo o despediros. Nada, nada. Saludos a todos y ¡guau! Qué gran campeonato, increíble. Me sobra toda la ropa. Yo no sé si es porque viene el calorcito o que pasa, pero aquí bueno, empieza vale, a, sobrar, vale, vale. a sobrar las prendas ya. Yo diría yo, Es una pasada. Yo animaría a todo lo que está dudando que tiene miedo porque tiene poco nivel, que se anime, que va a disfrutar como un enano, que aquí hay gente encantadora, que vamos a ayudarles en todo y hay gente de todo nivel, como he dicho. O sea, que vais a disfrutar muchísimo. anima Sí, eso siempre lo decimos, que independientemente del nivel y tal, lo único que pedimos es limpieza y deportividad en pista y, y nada, no perjudicar a otro piloto y, y lo que se trata es disfrutar, eh, compartir este hobby, que, este simulador, gran simulador que es Ray Room y, y nada, la mejor manera posible entre todos y, y nada. Bueno, pues vamos a ir cortando la retransmisión, un saludo a todos y nos vemos en la siguiente. Saludos, saludos, saludos. saludos. Go! Yeah.